Desde los tiempos bíblicos, los pelirrojos han sido el patito feo, asignando este color de pelo a personajes iracundos, o, en la época romana, usándose como insulto. Ser un rasgo minoritario lo convirtió en el objeto de burlas, de acusaciones de deslealtad y maldad. Por eso, personajes como Judas acabaron representados con este cabello. Esto no hizo más que empeorar las cosas pues se convirtió en el rasgo de quien traicionó al hijo de Dios. En el siglo XIX. Los prerrafaelitas aprovecharon la polémica de este color para pintar cuadros con mujeres pelirrojas, que acabaron mostradas como rebeldes y apasionadas, pero, en vez de acabar con los tópicos, solo los aumentó.